Fíjate dónde pisas. Te lo digo yo. Este lugar cambia a los hombres. ¿Ah, sí? ¿De qué forma? Yo fui blanco.